El docente Víctor Hugo Galicia nos cuenta qué son los certificados de la tesorería CETES y qué tan conveniente es invertir nuestro dinero en ellos. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en la sección Finanzas para Todos y estamos aquí con el maestro Víctor Hugo Galicia Soto, licenciado en Administración y maestro de Contaduría eh, y hoy le vamos a realizar algunas preguntas y la primera es sobre qué tan recomendables son los CETES, invertir en ellos y desde cuándo es bueno hacerlo. Muy bien, este, muchas gracias. Bueno, eh, invertir en cualquier instrumento financiero siempre será importante, en específico los CETES tienen una característica, los CETES son los certificados de la tesorería y tienen la característica que están avalados por el gobierno federal. Una recomendación siempre, sobre todo para aquellas personas que por primera vez invierten, es que sepan, conozcan y le quiten el miedo a ciertos instrumentos. En el mercado hay instrumentos de renta fija y de renta variable. En el caso de los certificados de la tesorería, son instrumentos de renta fija, como decíamos, porque están avalados por el gobierno federal. Esta situación nos lleva a dos cosas o a dos planes que son muy importantes. Primero... ¿Es recomendable invertir? Claro que es recomendable invertir. La segunda es que nos da la seguridad de que el rendimiento que vamos a obtener, pues obviamente va a ser un rendimiento asegurado en el plazo que tengan. Los CETES tienen plazos de 7, 14, 28, 30, 60, 90, 180 días y 360 días. Cualquiera de los plazos son interesantes. Sin embargo, la situación será importante visualizarla en función a qué tanto o qué necesidad tenemos de los recursos que vayamos a invertir. El CET es un instrumento que puede iniciarse con una inversión mínima de 10 mil pesos, por ejemplo, ¿sí? o hay instituciones financieras que lo pueden hacer a partir de mil pesos. Y es, una, es un, muy recomendable pues que las personas, los jóvenes y todos aquellos que en un momento determinado tengan la posibilidad de un recurso extraordinario lo puedan hacer a través de esta, de esta alternativa. Invertir en certificados de la tesorería siempre será bueno como una experiencia y ya después cuando vayan viendo cómo se comporta, qué características tiene, cuáles son los rendimientos que me da, nos puede dar la posibilidad de que más adelante podamos cambiar a otros instrumentos que también puedan ser muy atractivos. Entonces, la recomendación es, si es importante, empezar con los certificados de la tesorería con montos pequeños en ese sentido. Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos en esta sección. Nos vemos en la próxima y si tienen alguna duda o sugerencia, nos pueden escribir al correo que aparece aquí abajo. Muchas gracias. Hasta luego.